Es impresionante ver cómo la fuerza de la gente con experiencia en pobreza, el trabajo que se ha hecho anteriormente y las propuestas, la fuerza de esas propuestas, consiguen dar calor incluso en situaciones donde el encuentro es semivirtual, ¿no? Por lo tanto, gracias a todos, creo que hemos hecho propuestas muy fuertes, muy profundas, que pueden ayudar a que este país vaya mejor teniendo en cuenta a todas las personas, sin dejar a nadie atrás. Ha sido un éxito.